Bueno, tenemos una llamada. Buenos días. Sí. Vamos a ver. Buen Buenos días. Día. Buen día, man. Buen día a todos. Buen día. Para mí, yo, para ah, yo pensé que había ido salido. Mira, mano yo Ella... sí he tratado de comunicarme contigo al teléfono que me dieron porque lo que quiero preguntarte es algo personal, personal ah. familiar. Okay. Quiero que me diga de yo, mi comadre, Rosa, tu tía ajá. ¿Qué es de ella? Yo, llamo, yo la llamo cuando sale sí, acá del programa a... para explicarle Exactamente, dimele a Francia que te dé el teléfono Sí, está bien, cómo okay, no, bueno. gracias Lourdes Muchas gracias ¿Cómo bien. está todo allá? Estamos tranquilos, ya vinieron y le tomaron toda la muestra de Bien, usted. bien, bien. Estamos tranquilos, ayer estuvo muy mal Sí, gracias Ay, bueno. bueno Pero gracias a Dios también mejor Gracias a Lourdes por su llamada. Bueno, y está con nosotros Gil Rosario Vargas, de Participación Ciudadana, con quien vamos a conversar eh, acerca, bueno, de la participación, de participación en el proceso electoral del próximo domingo. Buenos días, Gil. Buen día a todos ustedes aquí. Este Buen equipo. día. Y también saludo a todos aquellos oyentes que están mm. en sus hogares viendo este programa de mañana. Estamos aquí, como ven en el logo, acá en el suéter dice «Haz tu parte, exige, observa y vota». Sí. Se hicieron las alegaciones necesarias, se exigió todo lo partido, la sociedad civil, inclusive organizaciones que nunca habían hablado de elecciones, ahora participaron. Todo el mundo está observando qué está pasando, qué va a pasar con las elecciones y ahora nos toca, en este segundo tramo, porque el primero fueron las primarias, ahora nos toca votar por las alcaldías. Esperamos que los partidos políticos, la sociedad civil y todo aquel que pueda llame a que vayan a votar. Que todo el mundo vaya a votar por el partido de su preferencia, porque eso es lo que manda la democracia. Así, Así es. Una preguntita, Gil. Eh, vimos las declaraciones de Carlos Pimentel en torno, bueno, de participación ciudadana, más bien. Él hacía referencia a lo asumido sobre la selección de la señora Cueto como fiscal electoral y el tema de que haya sido elegido. Eh, de alguna forma por la Procuraduría de manera directa y no propiamente como un consenso entre toda la ciudadanía. ¿Qué nos puede decir o aclarar o puntualizar sobre este tema que tiene semanas en el tapete? Sí, lo que pasa es que Participación Ciudadana desde el principio ha planteado que fuera de consenso, sí. pero fruto de que no se hizo a tiempo, ya tuvo que hacerse por el camino que dice la Constitución de la República. Okay, por lo no... tanto, Participación Ciudadana quería que fuera de consenso aunque se hiciera a través de lo que dice la Constitución de la República, como siempre se ha hecho. Que no se pusieron de acuerdo, entonces, en el diálogo en ese punto. En esa parte, en esa bueno. parte, por el tiempo de la premura, no había tiempo ya para, para que los partidos llegaran a un consenso, como pero se ver, hace también con la, con la... Pero hay un tema legal e institucional, quien tiene que decidir sobre... ¿Quién es el procurador? Es el Consejo Superior del Ministerio Público. Correcto. Entonces, en ese sentido... Fue un acuerdo político. Exacto. Yo estoy, de momento. Yo, yo, como consejo, yo como consejo estoy en la disposición de que tú me sugieras, pero Exacto. al final tengo que decidir sí. yo, Hay que yo eso. porque institucionalmente es a mí que me toca. Sí. sí, lo Constitu que pasa es... Y le voy a decir una interesante, cosa. Interesante. Sí. La decisión fue la mejor que se ha podido tomar. Yo conozco a Doña Gisela de hace muchos años y Doña Gisela es una mujer que ha enfrentado muchas cosas en este país. ¿Cuánto años Su casa eso? ha sido tiroteado, en, tiroteada sí. en cinco o seis veces por el narcotráfico. Sí. ¿Cuántos años tiene ella ejerciendo ya? En... Más que yo, que, du que duré 25 Ah, pues entonces para doña eso atención, es una mujer de 30 Atención años. a los amigos televidentes Anoten la fecha, tiene más de 20 años Para que ahorita no digan que es del PLD No, no, no no. Y que la maneje no, el PLD No, no, no, no imposible ¿Eh? ¿Por porque porque eso fue el, el consenso. gobierno Por eso fue el consenso Ah, porque ahorita cuando salgan no, eso las cosas no tiene, Eso no tiene discusión ¿Eh? Y doña Gisela tiene otra tomarle ventaja Tomarle la palabra No, no eso no, no, no tiene discusión Y es que es una puerto plateña que parece Franco Macorizana Esa no se echa sí. Y en los momentos cuando el juez Vargas en vida, ella tuvo una buena y, participación. Y, claro. y recuerdo yo la, la parte cuando Vincho Castillo con el tema narcotráfico. Y conocimiento. Y, y en, dentro de lo que es. estaban amenazados estaba ella. ¿Qué sí. medidas bueno. se está tomando participación ciudadana con el, lo que tiene que ver con la supervisión de las elecciones del domingo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué, qué ejecutarán? Si tenemos 1.800 participantes que estamos repartidos en toda la geografía nacional. Participantes y participantes. Y participantes, sí. <risa> por el asunto de género. De género. Y eh, tenemos coordinadores que están en cada uno de los municipios. A mí me tocan 21 de las provincias ¿21 her municipios? Hermanas Mirabal, provincia Duarte, Maritrida Sánchez, Sánchez Ramírez y Samaná. Tenemos ahí 21 coordinadores. Y van a participar en la observación electoral 194 personas. Ay, o sea, te dieron un helicópterito para que te muevas. Para que me muevas. <risa> sí, Entonces, oye, eh, estamos, para... tenemos sí. observadores también que van a estar en la junta eh, participando ahí, viendo a ver eh, cómo se va a hacer el escrutinio cuando llegue la información. Y tenemos un itinerante que va a estar moviéndose en todos los recintos que hay en San Francisco de Macorís. Bien. Y en otros están fijos. En los, en los recintos electorales Que van a estar observando ahí Cómo está manejándose la situación Una Rosario, ah, perdón. Bueno, Rosario está bien, está bien. ¿Qué va a hacer entonces Participación Ciudadana Ante las posibles situaciones que se den eh, Como dicen eh, eh, Algunos claro. Compra de cédulas, compra de votos eh, Ese tipo de no, no, situaciones sí, partic Participación Ciudadana va a los recintos A observar Tiene un observador electoral que va a ver cómo se maneja eh, desde la autoridad de que están ahí, policiales, uh -huh. cómo se maneja con el público, cómo está compuesta inclusive la mesa electoral, si están las condiciones dadas del recinto, del recinto, hasta ver cómo se comporta el entorno del recinto. Sí, a la, la, compra, afuera, qué dónde es donde se da? Quién cédula, quién lleva dinero, quién hace este tipo de cosas. Y Participación Ciudadana, su misión es llenar el formulario del observador e informarle a la Dirección Nacional a través de ese formulario. Nosotros no tenemos ninguna participación, más que no sea esa. Observar, llenar el formulario que tiene cada observador, entregármelo a mí y yo entregarlo o sea, a la Dirección no Nacional. ¿No pueden denunciar? No. Por ejemplo, mira, allí veo un grupito, se ve que están dando dinero, no, no pueden no, hacer no. El eso. Observador, el observador llena el formulario, nos lo nosotros y eso va a Santo Domingo. Esa parte corresponde a otro tipo de, okay. de instituciones. Los partidos tienen su delegado y hay otro tipo de instituciones. Pero institución. hará la denuncia. Néstor Servador hará su denuncia a través del formulario. formulario. Esa es la palabra, yo creo que usted debe de colocarlo. Correcto. Hace su en denuncia. la parte de vigilancia hará su denuncia en el formulario que se correcto. tramitará al departamento correspondiente. Correcto, correcto. Una pregunta. Y ustedes ven ustedes ven que cuando Participación Ciudadana termine el proceso, se Se ya procesan tiene las informaciones, cuando da el informe siempre habla de todo lo que pasó en la República Dominicana. Y cómo fueron las el, elecciones Una cosa, y todo lo que pasó. Bueno, recuerdo del 6 de octubre cómo expresaron los informes que a un 30% de esos es delitos de compra de cédula. Pero en esta ocasión, el 15, el 16 de febrero, frustrado el proceso. Ustedes, y lo tuvimos a usted aquí antes de aquel proceso Correcto. de febrero, ustedes, tomando en cuenta lo que pasó, aunque no tenemos respuesta a ciencia cierta, ¿qué fue? ¿Han tomado nuevas medidas o han incluido me nuevas medidas en este proceso que esperamos y sabemos que debe ser diáfano porque está en manos del pueblo la vigilancia? Correcto, sí, por eso van a estar ahora los observadores itinerantes en cada municipio. Esa es una oh. nueva propuesta. No, no, hemos, hemos hecho en otras ocasiones, hemos tenido los observadores itinerantes. El observador itinerante es, por ejemplo, está en un recinto, en el Emana Mirabal, por ejemplo, en el local, en el recinto. ahí está. Yo un soy observador. uno de los observadores que está ahí apostado eh, en ese recinto. Ahí, lo que suceda en la iglesia de Fátima, que queda más abajo, tú no lo ves. Tú no lo ves, tú vas a informar lo que está ahí solamente. Ahora, para participación van a tener una información acabada completa de todo lo que pasa en San Francisco de Macorís. Tiene entonces el observador itinerante que va a ir a todos los lugares que donde aquellos lugares donde no tengamos un observador, lo va a ver el observador sí. itinerante. Okay. Esa es la medida que se ha tomado para tener, porque podemos, eh, pudo haber sido que en las elecciones pasadas tuviéramos un 30 o un 40% de lo que pasó. Ahora vamos a tener un 100%. Gil... Yeah. Usted como miembro de participación ciudadana ha de darse cuenta que muchos de los integrantes de la policía electoral está muy contaminada. Y también hay algunos personajes que se encargan de Ir a determinados recintos a intimidar, en esa parte, la eh, participación ciudadana eh, simplemente se limitaría a observar lo que ahí está pasando. Como te decíamos, eh, Fulvio, el observador de participación ciudadana tiene un formulario donde están previstos todo lo que puede pasar en ese momento. Si se compra cédula, si fue en vehículo que llegaron, porque hay traslado también de votantes de otro pueblo a, a otros sitios de lugares. Claro. Eh, eh, sí. eh, el tipo de vehículo y si es posible la placa. O sea, todo ese tipo de cosas, participación ciudadana, lo lleva a ese formulario. pero cómo así? Y nosotros, eh... y nosotros lo enviamos a la Dirección Nacional y ellos toman, ellos toman la decisión final de toda esa información. Ahora, yo particularmente no puedo tomar ninguna decisión en particular en lo que sucede en San Francisco de Macorís. solamente tomo la, la, la muestra, informo todo lo que pasó, entonces ellos toman la decisión final, ya que siempre ustedes lo han visto que sucede, que ellos luego que, sucede, que pasa todo el proceso, hacen una hora de prensa y, y exponen todo lo que pasó y los pasos que van a dar como institución. Bien, con relación a eso, usted decía de tomarle la placa a los vehículos que trasladan personas. Sí, sí, sí es pero, posible. Sí ¿Pero es cómo posible. así? Porque eso es parte de, la, de, de, de las estructuras de los partidos. Por ejemplo, eh, en San Francisco de Macorís sabemos que hay gente que votan aquí, sí. pero que están en Pimentel. Y esa gente normalmente eh, no, no le gusta trasladarse a ellos, sino que hay que irlo a buscar. Mm, mm. Eso está dentro de, de lo legal, de parte de los partidos. Correcto, sí, pero si, esa, si ese vehículo dice... O se identifica que, ah, Inéspre, que es de INEPRE. Ah, hay, no, no, claro que entonces no. Oh. Ahí, entonces oh, ahí ah, sí, bueno. sí, nuestro, nuestro observador si sí puede, ¿Claro? sí puede, toma la placa, entonces ya ahí se informa. Correcto. El, participación ciudadana, eh, finalmente no estuvo ausente, donde se tomó la previsión de la fiscal, que es la que tiene... ...la responsabilidad de perseguir el delito electoral durante estos procesos. Hasta la fecha, es muy prematuro, quizás fue ayer, pero Participación Ciudadana no tomará medidas para tener una cercanía con esta funcionaria que será del todo la responsable de la persecución de los delitos y por ende de darle cabida a esos formularios con las denuncias y la identificación exacta de dónde están ocurriendo esos hechos. ¿Tienen ustedes entonces una comunicación con esa Procuraduría? Correcto, sí. Participación ciudadana en todos los consensos que se ha hecho, que ha estado presente, esté de acuerdo o no, luego que se tome la decisión, tiene que trabajar con esa persona que está bajo esa dependencia, ya. por ejemplo ya Participación Ciudadana está obligada a trabajar con la señora Gisela Cueto y a entenderse con ella y ver el mejor trabajo que se pueda hacer, porque la participación ciudadana siempre ha hecho, desde 1996 que está observando, es que se haga una observación electoral donde salga lo mejor de ese proceso, igual como ustedes tienen ustedes aquí esa inquietud que yo lo he visto discutiéndolo y analizándolo aquí. ¿Qué ustedes quieren? Que sea un proceso diáfano, que no se compren votos, que no se, se utilicen los, los mecanismos del Estado y todo eso Eso es lo que busca participación ciudadana. Y todo aquel que pueda aportar, todo aquel que pueda servir en eso, participación ciudadana está dispuesto a trabajar para que eso se haga. Una Bien. cosita más, Amado. Al final de, de la, del día... Participación Ciudadana tiene la hora que debe determinar por ley y por reglamento la votación. ¿Qué hora es? ¿A las 5 o a las 6? Porque hay una confusión. Es a las 5 de la tarde. A las 5. A partir de ahí ustedes tienen la, la oportunidad de fotografiar, grabar el escrutinio. Sí, eso dice la ley. Eso dice la ley. Habrá un representante nuestro ahí en la Junta Electoral, en cada una de las juntas, ...del país, habrá un representante de nuestro y hará lo que dice la ley... ...lo que dice la ley, estará ahí presente porque ese tiene que estar... ...todos los, los observadores dan un informe de lo que pasó en la mañana hasta las 10 de la mañana... ...lo que pasó hasta las 4 de la tarde y luego el escrutinio... ...tiene que estar ahí y el de la Junta tiene que estar ahí hasta que haya personas en la Junta... ...ustedes van a observar la, la última cédula... ¿La? ...la última cédula, cuando se cierra a las 5 no han votado todos... Y puede que queden 20 personas. El presidente se para, busca la última cédula. Sí. Y van a observar que no se agregue más gente. Todo eso lo. lo, lo, para eso, lo para todo eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Agil Rosario sí. Vargas, la presencia por acá Oye, en este ver, programa sí. de mañana. Oye. dirigente ¿Tú representante ¿Tú que no? de sí, sí. participación Ajá. ciudadana aquí en la provincia, verdad. En la región noreste, en la región. Así que gracias. Hay votos que no van a aparecer. Eh, las sí, respuestas a las preguntas hechas. Todavía. Gracias, tú crees Gracias. gracias, gracias, gracias, gracias. A bueno, a vamos al WhatsApp, mis amigos. Vamos a ver hay, qué hay dice la que no gente que está en sus casas. Bien, dice. Quedamos con José Martínez de este puerto. Sí. Abajo, abajo. Sí. Muchacho, José, eh, José Martínez. Martínez dice Buenos José, días equipo de comunicadores. José ¿Qué? Martínez no eres, no desde Puerto bien. Plata. Sí. Las, jugar, jugar, las discusiones. Sí, sí. La vida, la oh, las discusiones entre compañeros de equipo de trabajo no se ve bien. Al joven Yayan sí. les recomiendo que aquí hay un programa de TV que le encajaría perfectamente. Verdad, en Apple, en Puerto eh, Plata. Eh, mándamelo por favor para ir para allá. Yo voy donde me quieren. Pero Dios mío, mira lo que pregunta Gerald, pero cuántas no cosas. Sí. Por eso no le digo. Eh, no, porque es esto, por Dios. Saca a del aire. Eh. Pero Gerald hizo sus ocurrencias. Para, qué? para. Eh, que, que, si que para hacer mascarilla. el amor de ella hay que ponerse la mascarilla. Por el No, pero por Dios, Gerard. claro, para la seguridad hay que ponerle mascarilla también. Santísimo. En los dominicanos toca un relajo. Arlington Peña dice, felicidades por tan bonito programa informativo. Pues gracias Arlington gracias. de Estados Unidos, no como aquel de ayer que de, Washington que de que que, que, que siempre hablamos de lo mismo. Roberto Cruzay dice, buen día para ese equipo de profesionales, no peleen que ustedes son buenos. Gracias. Di gracias, Roberto Dice Cruzé. Roberto. Me parece, ah, no, es un hermano de yo creo, sí. Sí, Roberto, de los crucés. Sí, sí. Richard Sanz dice, buen día equipos, espero que esté bien, lo siento, Yerjan, pero es para afuera que va. Ellos, ¿Eh? ¿Yo, yo no. <ríe> <risa> ellos. Buen día. Eh, ¿todos? No, ya, ya, ya lo dijo el otro día. Buen día es que para todos. Nada más no es el PLD no, que está todo. desesperado. Tam, pero yo no entendí eso que dijo Después, Ambioris. Vamos a ver qué es lo que dice Ambiorix. Él dice: buen día para todos. Nada más no es el PLD que está desesperado. También el PRM. Será el PRD que él se refiere. No Porque sé. luego dice y es para afuera no, que van. Atención, Ambiorix. Atención, eh, Ambiorix. Eh, aclara eso. Bien, es con Domingo López desde New Jersey que vamos. Más arribita, arriba, arriba, subimos Domingo López. Dice, buen día los candidatos a alcalde. Ninguno van a hacer nada porque todos son ladrones. Pero Domingo, ¿cómo así? Espérate. No. no, esa no esa ya lo habíamos leído. leído ah, sí. ¿ya lo habían leído? Sí, me sí. Me ah, bueno. Okay. Sobre la pregunta, la mejor opción a la alcaldía es Juan Tavares, el chino. Es el real cambio. Los demás en las encuestas son más de lo mismo. Bueno. Dice José Luis Miledi Núñez en relación a la pregunta del día. Dice Ramón de Vistalvalle, buen día, bendiciones equipo. Yerjan tiene que defender su partido, que salga del close. Estamos cruzados, ¿eh? Estamos cruzados. Víctor, no, no, estamos bien. Víctor, ya le leímos a Ramón, ¿consumimos? Vamos con Víctor Rosario. Ya le leímos, sí, vamos con Víctor. Dice, buenos días, quisiera hacer una pregunta sobre la agresión al camarógrafo. Si el señor cheno y su gente no estaba haciendo nada malo, ¿por qué la actitud de agresión y amenaza okay, ante señora. ese joven, amenazarlo de muerte? dice víctor aunque él dijo que era que lo tenían que asediado. Lo, que supuestamente lo están asediando Esa Mariela es la de la Joya dice felicitar a mi sobrino Brian que cumple años hey, ese pelotero. su tía Mariela ¡Vale la música flaco felicidades <tose> a ese príncipe eso pero el nombre Mariela tenías que mandárnoslo y la edad felicidades para él eh, ya lo leímos eh, Marisol Castillo nos manda esta postal de buenos días. Amén. Bendiciones para ti también, Marisol. Dania de la urbanización dice buenos días, qué pieza. Sí, sube lo excelente canción. <ríe> dice el 1507, ay, sí, lamentamos muchísimo la muerte de el señor Basilio. Esa, ah, qué pena. Eh, Basilio Concepción. Le damos, mandamos un mensaje de condolencia a, a la familia, a sus hijas, a sus hijos. Eh, que sentimos mucho eh, la partida de Basilio. Qué pena. Sí, sí, mucho lo sentimos. Desde y Basilio, muy conocido acá en San Francisco. Vamos a tomar esta llamadita. Buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y todos, ¿cómo están? Bien. bien. Entonces, si este muchacho lo hubieran matado, él sale a pedir excusa. Mau. No, no, no, claro que no. Sí. Eso es lo que tienen que hacer, eso es lo que tienen, hay que sacar el colín, tienen que llevarlo a la tarde claro, sí. para que sepan bueno, Y a ti a Yang y Furio. dejen la política en, el, en los closets. No peleen que ustedes son compañeros. <risa> ah, sí, sí. sí Qué compañero. decirle eso al de compañero. Bien, nosotros vamos a ir a una breve pausa. Todo el que nos ha escrito, vamos a continuar leyéndole luego de que retornemos. Vamos a la pausa. <risa>